Bueno, pues Muchas gracias. Lamento ¿eh? no poder estar ahí. Primero, gracias por estar en un momento como este, un viernes, con sol y a esta hora. Voy a ser muy rápido porque supongo que estaréis ya cansaditos después de una jornada bien, bien cargada y bien interesante porque he visto un poco, un poco el programa. No voy a decir la razón por la que no estoy porque está en la mente de todos y ya sabéis que hablar del del enemigo le empodera, pero bueno, uh, es lo que hay y hay que aceptarlo. Lunes estoy ahí como si no hubiera pasado nada. Me ha dado la palabra la ponente anterior, así que ya lo no tengo muy, muy, muy fácil. Nosotros, además, somos compañeros, estamos en la planta primera, como os decía, del, del Ministerio, y somos la oficina del programa europeo Europa Creativa Cultura. Este programa tiene dos subprogramas, uno destinado al, al tema audiovisual, que también están ahí colegas del, del ICA, y otro a todos los sectores que no están, digamos, Terminados por este, por este sector del audiovisual, que es el programa SUCUL, eh, Europa Creativa y eh, Cultura. Entonces, bueno, pues eh, lo que hacemos es promover el programa en todos los operadores, eh, vamos, en todos los potenciales solicitantes y, digamos, todos los potenciales interesados en participar de esta iniciativa europea. Un programa europeo, como seguramente la mayoría de vosotros sepáis, son programas que financian eh, proyectos transnacionales. Aquí, así que empezamos a colocar, digamos, una de las primeras características que tienen estos programas europeos. Por sectores. Seguramente muchos de vosotros, incluso porque hayáis sido beneficiarios de él, conocéis el programa Estrella, que es el programa Erasmus. Este va, lógicamente, dirigido al, al sector de la educación. Luego hay el programa MEDIA, como acabo de mencionar, hay el programa de ciudadanía, que también gestionamos nosotros. Hay programas para investigación, desarrollo e innovación, que es el programa Horizonte Europa y el programa Europa Creativa, que está alojado en el Ministerio desde su inicio en 1999. ¿Qué es lo que hacemos? Pues, Moverlo, dar difusión, dar apoyo técnico a los potenciales solicitantes y la paradoja es que en casa del reo cuchito de palo es decir que el ministerio no es muy activo no ha sido hasta ahora en solicitar este tipo de ayudas de las que podemos ser beneficiarios. y os cuento un poco la, la anécdota en un momento determinado eh, porque conocemos bien lógicamente al director a su director de archivos a severiano a antonio a cristina a carmen a, a miguel a ángel a guillermo en fin eh, son ya no no solamente compañeros, sino amigos, nos enteramos de que estaban poniendo en marcha una iniciativa eh... Interesante, en colaboración con unos socios europeos, por otra parte, muy, muy, muy potentes y que pensaban que efectivamente podía ser susceptible de pedir eh, financiación a este programa. Es verdad que la, capa, la capilaridad ayudó enormemente, puesto que nosotros estamos en el primer piso y ya sabéis que vosotros estáis ahí en el basement en, en la planta baja. O sea, que la interlocución era muy, muy fluida. Y empezamos a trabajar, a trabajar con ellos. ¿Y qué es lo que vimos? Bueno, pues que todo lo que hoy se ha dicho en, este, en, este, en, esta, en esta jornada que, que está hoy organizada por, por, por archivos estatales, todo lo que vosotros manejáis diariamente es eventualmente, eh, eh, susceptible de participar de un, de, de un proyecto europeo. Es verdad que hay que, que esto, así fue cuando empezamos a articular nuestras primeras reuniones, vosotros os movéis en un ámbito extraordinariamente académico eh, eh, eh, de investigación pura y dura y, y eso hay que darle forma, hay que, hay que ponerlo en un contexto eh, que es el que pide el, el programa Europa Creativa. No olvidemos un algo, este se pidió este proyecto se pidió en el 2000, eh, si recuerdo 17-18, es decir, que se, se solicitó en el periodo anterior. Todos los programas europeos tienen una vigencia de siete años, 2000, 2006, 2007, 2013, 2014, 2020, y actualmente estamos en el periodo 21-27. Es decir, que tenemos programa hasta el 2027. Y el programa de, de, del proyecto de, de, de los tesoros digitales se, se, se presentó en el periodo, en el periodo anterior. Entonces, básicamente, los objetivos, los criterios, lo que pide el programa, bueno, pues está en este actual periodo, el periodo también del 2027, pero sí que se están pidiendo ahora cosas muy concretas que conocéis perfectamente y me consta que la subdirección de archivos está trabajando con ella porque participamos de las mismas prioridades que están participando los famosos fondos de recuperación o fondos de nueva generación. El tema de la exclusión social, el tema del género, el tema del green deal, o sea que si tuvierais algo... En mano, pues sería un buen momento ahora para que lo empezáramos a ver conjuntamente y dar la posibilidad de que, de que lo, lo presentéis. En cualquier caso, por concentrarnos en el proyecto eh, pro, eh, tesoros digitales, empezamos a tener las primeras reuniones. Insisto, mucho con Antonio, con Severiano y, y su equipo y empezamos a aterrizarlo porque es cierto, insisto, que este, este, este colectivo está, bueno, pues digamos, eh, eh, acostumbrado a manejar contenidos, pero contenidos extraordinariamente minoritarios. ¿Y cuál era el reto? Pues precisamente. Hacer que estos tesoros digitales, que efectivamente lo son, con todos esos partners, que no voy a entrar porque seguramente esa información os la, os la faciliten desde la Subdirección de Archivos, Hungría, todas las grandes archivos europeos, manejaban este tipo de, de contenidos. Pero cómo llegar a colectivos que no conocemos, entre los que yo me incluiría. Eh, cómo llegar a, a, a, a los jóvenes, a los adolescentes. Y esto es lo que ellos trabajaron. Y el resultado fue, pues, efectivamente, que el proyecto fue seleccionado está declarado bueno no es por nosotros Te hemos puesto como ejemplo de, de showcase de buenas de buenas prácticas y ellos os podrían explicar mucho mejor que yo en qué se han eh, digamos eh, eh, cómo han, han, han articulado en eh, los sus contenidos para que lleguen a este a este a este tipo de eh, a este tipo de público La ponente anterior disculpa no recuerdo muy bien el nombre ya ha hablado de nuevos modelos de negocio ya ha hablado de nuevas audiencias ya hablamos decir que han que, que eh, articulan una serie de grupos de trabajo vamos de, de working package, de paquetes de trabajo perdón no de, de grupos de trabajo de paquetes de trabajo para hacer que esto fuera mucho más visible mucho más accesible mucho más eh, que, que llegar a, a, a todo tipo de a todo tipo de, de, de digamos de de ciudadanos. Entonces, esta es un poco la consigna que nos gustaría eh, hacer llegar hoy desde nuestra oficina, aunque hoy lo haga desde, eh, desde fuera de la, de, de, de, del Ministerio. Que sepáis que hay este programa europeo, que tenemos un ejemplo ministerial, que es el que hoy nos convoca aquí, que todo lo que se ha dicho hoy durante esta jornada, porque habéis hablado de nuevos modelos de negocio, habléis hablado de Smart Point, habléis hablado de audiencias, todos esos, digamos, conceptos manejados de una manera que para eso estamos nosotros, quizá para, para, para ayudaros a, a enfocarlo, todo eso es potencialmente eh, eh, encajable en este, en este programa europeo. No es muy de buen gusto, pero sí que es una cifra que yo creo que es lo suficientemente... Impactante como para ponerlo sobre la mesa, la cifra que nos manejábamos, porque el, el, el, la, la, la línea del programa a la que postularon desde la subvención de archivos y todo su partenariado era la línea de proyectos de gran escala. Estos proyectos de gran escala iban desde una financiación de 200.000 a 2 millones de euros, cofinanciada al 50%. Eh, recuerdo que la de ellos giraba casi alrededor de los 1.800.000 al 50%, por lo cual quiere decir que el presupuesto global superaba los medio Esto ellos os contarán cómo han subsanado todo el tema de imputar, el tema de la, de la cofinanciación, se pueden a, a imputar gastos de personal, en fin. Entraríamos ya en, en detalles que creo que no es el motivo de esta presentación, y menos a la hora a la hora, a la hora que estamos. no quiero eh, cortaros la digestión, pero sí que hablo de que hay dos millones de euros eh, que han sido, bueno, casi dos millones de euros que han sido que han sido otorgados al, al, al, al proyecto. Entonces, son cantidades ya de cierta relevancia. Entonces, eh, eh, lo que se trata es, insisto, de ver cuáles de los proyectos que tenéis en cartera. Estamos ahí en el programa Pares, conocemos bien lo que están haciendo Cristina y todas, sus, y todas las personas de su, de, su, de su equipo. ¿Cuáles de esos proyectos eh, ¿Quiénes son los potenciales eh, eh, partners, socios europeos que eventualmente pueden formar parte de este, de este consorcio, de este partenariado? Y luego, pues efectivamente, pues a poneros en contacto con nosotros que nos tenéis en el, en el primer piso. Pero que sepáis que es la... La, la cumplimentación de esos proyectos no tiene nada que ver con la fama que arrastran de la burocracia europea y compleja. Yo digo, y lo siento por decirlo hoy, quizás una pequeña cobardía y me atrevo a decirlo desde fuera del ministerio, pero lo digo: es más difícil de justificar a, una, a un ministerio, a un organismo nacional, como es un ministerio, o a, a las comunidades autónomas, a sus consejerías de cultura, que a la Comisión Europea. Es mucho más sencillo y mucho más, y mucho más flexible. Pero o sea, que esta reputación está ahí y que esa reputación es la, es la que existe. Este es uno de nuestros primeros objetivos, desactivar ese miedo que, que, bueno, que existe y que, bueno, estoy haciendo algo de populismo, que algo de ello hay. Pero que sepáis que, que, bueno, pues que es un, esta, esta, esta es una vía de financiación y que, bueno, pues que ahí estamos nosotros, que es nuestra obligación como oficina, como desk como punto nacional de información de este programa europeo, y que pues que contéis para lo que queráis eh, con nosotros. Y para caso práctico, pues estáis ahí, estáis en, el, en la salsa, porque ahí os puede decir todas las personas que han, muchas de las personas que han pasado por esa mesa pueden contar perfectamente cuál ha sido su experiencia, cuáles han sido las vicisitudes que se han encontrado y sobre todo cuáles han sido los beneficios. No solamente el beneficio económico, que es de, de envergadura, sino el beneficio de haber creado un partenariado, de haber trabajado con socios, de haber intercambiado experiencias, de haber circulado, de haber vivido movilidades, de haber vivido de haber habido intercambios y eso es realmente lo, real, lo, lo estimulante de un, de, un, de un programa europeo. Simplemente ya termino en este nuevo periodo, es más fácil aún en el 14, en el 21-27 que el anterior, hay una nueva escala intermedia, os he dicho que antes había una pequeña y una grande, ahora hay una intermedia, ya no se cofinancia al 50, se cofinancia al 60, es decir, que ya incluso se ha adelgazado el proceso burocrático y los criterios son, digamos, criterios más asumibles y las parte, digamos, también de, de, de, de, la, de la burocracia es, es, es más, más, más llevadera. Entonces, termino con esta, eh, con esta felicitación, lógicamente, porque así lo, lo, lo, lo, lo considero, tanto por la amistad como por la institución, y eh, a alentaros y animaros de que vengáis, en el caso de que tengáis alguna eh, iniciativa que creáis que puede ser encajable en nuestro pueblo europeo. Muchas gracias.